Mm-hmm. Perdóname, Señor, por haberte ofendido, ante tu altar te pido, me des tu bendición. Hoy vengo arrepentido de lo que yo he vivido, muy lejos de tu amor. No te conocía, y aún yo no sabía, que tú existías mi Dios. Vivía en la inmundicia del mundo y sus placeres. Tu presencia he sentido en mi humilde corazón. Hoy quiero yo servirte hasta... pareo hace ella lo que quiera! Vivo muy feliz la miseria en que viví, mi Jesús ya la ha olvidado. Desde que te conocí, nuevo rumbo halló mi vida, diste paz al corazón. Cuando más perdido estaba Mi pecado y mi maldad Los borraste mi Señor Y en el libro de la vida y a mi nombre lo escribiste Muchas gracias mi buen En mi humilde corazón Hoy, Hoy quiero yo servirte Hasta que tú me lleves Señora tu mansión Mi vida te la entrego Es todo lo que tengo para darte mi Jesús, pues tú eres el alfarero, haz de ella lo que quieras. Señor, dame fuerza, Señor, dame fuerza.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 Quiero hablarte con todo mi corazón No me dejes de tu mano Dame tu bendición Guía Señor mis pasos por tu santo camino, permíteme que pueda, permíteme que pueda, servirte hasta morir. We're yeah. We're yeah. a llevarme a tu mansión o en la vida que es muy dura por doquiera hay dolor las pruebas se agigantan y aumenta la tentación o cuando dulce será allá en el cielo yo estar alabando a mi señor por todo Cielo, yo cantar, alabanzas y gloria quien me dio felicidad. Ya quiero estar allá donde tú moras, mi Jesús. Bendita paz y amor, anhelo merecer. Oh, cuán dulce será, allá en el cielo yo estar. Alabando a mi Señor, por toda la eternidad. Y junto con los ángeles del cielo yo cantar. Alabanzas y gloria, quien me dio felicidad. Cuando nuestra alma estará Disfrutando de su amor y su bondad Un canto nuevo entonaremos todos allá Todo será alegría por toda la eternidad Quiero yo cantar, alabanzas y gloria quien me dio feliz.